que de hecho queremos seguir profundizando sobre este tema y particularmente estas nuevas imágenes y sobre todo las implicaciones en la investigación. Y por eso es que se nos une ahora mismo a la conversación Eduardo Rojas, quien es abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Así que bienvenido, Eduardo. Te saludamos con muchísimo gusto. Aquí estamos tu servidora, Ilén del Toro, y también Roger Borges. Estás por ahí. Aquí te tenemos. Muchas gracias por acompañarnos tal? en Prime Time. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por seguir este, este caso que nos indigna a todas y todos. Gracias, abogado. Aguero. Vamos a comenzar con la primera pregunta que te tengo, porque las imágenes son impresionantes. Se observa básicamente, claramente, como los migrantes molestos empezaron a colocar las colchonetas en las rejas y el guardia estuvo observando todo y esto no hizo absolutamente nada. ¿Qué consecuencias ahora legales podría tener todo esto? Sí, eh, efectivamente lo, lo que vemos es eh, apabullante, Digo, es un poco más de lo que ya habíamos apreciado en relación con, con esta omisión absoluta a, acerca de, de, de lo que se tenía que hacer para salvaguardar la vida y la salud de las personas que se encontraban privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No podemos decir que estaban alojadas, que estaban en una situación de protección, estaban restringidas, estaban privadas de su libertad y a pesar de ello, a pesar de que el Estado era absolutamente responsable de lo que les pasara en, en el interior, podemos ver que no se hizo absolutamente nada. Efectivamente, y precisamente por eso que dices de que no se hizo absolutamente nada, yo quisiera saber de qué manera queda ahora mismo parado el Instituto Nacional de Inmigración y el gobierno mexicano después de ver estas imágenes. Eh, pues vaya, lo que tenemos que tener claro es que estas omisiones no se reducen a un evento aislado, no se trata simplemente de un policía o dos o guardias que fueron omisos en cuanto a abrir la, la puerta, sino es toda una estructura que, que no está haciendo nada por garantizar los derechos de las, migrantes, de las personas migrantes. Esto nos refleja que no tenemos protocolos de protección civil, que no estamos aplicando efectivamente todos aquellos instrumentos internacionales que ordenan que la restricción de la libertad de las personas migrantes, que no son criminales, sea una excepción. Es decir, que estén, estamos abandonando a todo esto. Entonces, reducir a unos cuantos servidores públicos no, no es la respuesta. Tenemos que plantearnos, como, como bien lo señalas, eh, que, cuál debe ser la respuesta mexicana de fondo para que esto efectivamente no vuelva a ocurrir. Y, y abogado, en su opinión, ¿qué va a pasar ahora? ¿Usted cree que va a haber represalias o que simplemente no se hará nada al respecto? Los procedimientos se están llevando a cabo, el, el día de ayer se continuó con la audiencia del titular del Instituto Nacional de Migración y su situación jurídica se resolverá el día domingo, por lo que sí sí, sí contamos con, con procedimientos, lo cual es, es positivo. El gran tema es que no, no sabemos con exactitud cómo se están armando todos estos eh, juicios, porque por un lado, la Fiscalía General de la República hasta el momento no ha considerado a esto como un caso de graves violaciones a derechos humanos, lo que permitiría por acceso a la información que la ciudadanía pudiéramos estar enterados de todo lo que están haciendo cuando es una manifestación del derecho a la verdad. Y por el otro lado, tampoco como organizaciones civiles que estamos acompañando a algunas víctimas, hasta el momento, los nombramientos que han efectuado no, no han sido reconocidos. Entonces, todo esto nos ha permitido no saber exactamente lo que está sucediendo dentro de estos procedimientos. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por presentarnos todos estos pues, comentarios tan importantes y sobre todo vamos a ver qué es lo que arroja la investigación. Sin duda va a ser un caso que estaremos siguiendo muy de cerca. Muchas gracias. Gracias, al contrario.